Por primera vez habla en exclusiva Verónica, la exmujer de Cacho Garay, la que lo denuncia, Así la es. que lo denunció en Córdoba y, y en Mendoza. Mendoza la tengo ahí. Hola, Vero, ¿cómo estás? Te saluda Florencia de la B. Hola, Flor, ¿cómo estás? Muy bien, vos contame, ¿cómo, cómo estás hoy, Vero? Bueno, eh, perdón, eh, yo hace muy poquito... Hace poquitas horas salí de, de un refugio para víctimas. Sí. Eh, desde el lunes que estoy haciéndome pericia bueno, haciendo las denuncias, todo eso. Quiero aclararte antes que es muy difícil hablar esto para mí. Mm. Eh. Pero hoy te entiendo... La verdad que me imagino, por la situación que estás atravesando, no debe ser nada fácil estar eh, en un lugar así, en esa situación, porque claramente estás en la calle. Hoy habló Cacho Garay eh, con Pamela sí. en Desayuno Americano yo y él decía... Que, no, no. Yo, quiero, no, yo quiero decirte, preguntarte, simplemente preguntarte, porque él contó una versión de, del fin de semana que no coincide con lo que vos estás diciendo, ¿no? Eh, claro. Que él dice que te habría dejado plata, que te había hecho transferencia, que te quedabas en el hotel, que él viajaba un día y vos viajabas al día siguiente, que estaba. Como él dice, como que estaba todo bien, que no comprende qué fue lo que sucedió. ¿Me, me querés contar co qué fue lo que pasó? Mira, eh, son un montón de cosas. Son 13 años de, de una. de una. de una tortura absoluta por la que me callé. Eh, obviamente que es una persona que o sea yo recién para que para que para que me, para que me entiendan yo eh, estoy recién cayendo en, en, en, en mi realidad en lo que me pasa a través de, de cuando llegué a ese a ese refugio donde me asistieron psicólogas asistentes social nutricionistas eh, y después me hicieron pericias eh, eh, yo médico forense, todo, eh, todo se puede probar, soy una persona abusada sexualmente. Él también, yo, yo estaba privada, de, yo como que no podía ver tele, nada, o sea, como que me, me, yo me, me iba enterando por, por lo que mi abogado me, me estaba contando. Sufriste todo eh, tipo de yo violencia. Yo quiero que entiendan eh, algo y que y que tengan humanidad, porque por ahí he escuchado personas que lo, lo toman a la ligera o... entiendan una situación, que la situación mía es muy grave, de sí. salud, sí, sí, sí, y sí. encima empezar, eh, por mucho, gracias a, a gente que son todos profesionales, que no mienten, que te ven, eh, yo recién caigo, que yo había naturalizado un montón de cosas que me hizo este hombre, Sí. Y cuando yo trataba de escaparme, él me decía que me iba a matar. Eh, eh, con armas, con golpes, con insultos, con diciéndome que conocía montones de personas, que nadie me iba a creer. Eh, bueno, descalificaciones todas. Mm. Eh, yo trabajé siempre al lado de él porque él no me dejó nunca jamás crecer. A mí me duele mucho y lo único que me importa en este momento es darme cuenta cuando me revisaron de que de, de todos los abusos que sufrí por él, de que me, él, él me hacía tener obligada a relaciones con otras personas, con mujeres, mujeres que obviamente están a, a, como que lo como que lo apañan a él. Una se llama Sandra. Eh, otras se llama Norma. Son personas que viven de él, entonces, por por simple, por, por recibir plata, o porque las, las mantenga, se quedan calladas. Eh, yo hoy no me siento sucia, siento que no tengo futuro. No me importa lo que digan. Estoy destruida y encima eh, empiezo a caer de... O sea, muchas personas me hicieron entender lo que me estaba pasando cuando... imagínate que él, él, él atentó contra mi vida durante 13 años me, me, me, me o sea, abusó de mí de, de todas las maneras posibles violencias de todas las maneras posibles nunca tuve una tarjeta de crédito porque viste por ahí dicen Ay, el gato, qué sé yo, sí. no me importa eso nunca tuve tarjeta de crédito yo no podía salir, yo no sé lo que es ir a tomar un con una amiga y quedarme hasta las 8 de la noche porque me empezaba a amenazar. De hecho, estaba privada de la libertad. De hecho, hay videos donde yo en, intento entrar a la casa y no puedo porque él, yo tengo una llave, pero él tiene otra donde cierro la puerta arriba para no dejarme salir. Las veces que yo intentaba escaparme... Escúchame, Vero. Era cómo, para que... ¿Y cuándo te diste cuenta? Eso, es, ¿Cuándo empezaste? De... ¿cuándo, ¿Cuándo tomaste... ¿Cuándo se te cayó la ficha de, de todas las situaciones de, de violencia que venías atravesando? Porque vos lo venís contando después de entre años. Venían a caerme las fichas por, por amigas. Por, o sea, amigas que tengo que tengo con las que nunca pude compartir cumpleaños ni nada, porque él jamás me dejó. Todas mis amigas son locas para él. Mm. Todas. Sí, Flor. Eh, eh. Yo tomé fuerzas ahora mm. para hablar, porque, primero, porque soy una víctima... Y porque mi vida corrió peligro en ese hotel, él intentó matarme. Y ahí bueno, me cayó la ficha y ahí, como muchas personas me dijeron, tenés que y dijiste, denunciar. Ahí... Y sentí mucho miedo, sentí mucho miedo. Dijo, te, dice, vos te vas de acá muerta, y me lo ha he dicho muchas veces. Entonces ahí es y cuando... Y él, to tomaron... él tiene, tiene amigos, amigos que son policías, amigos jueces. De hecho, en un video yo vi unos de ellos que siempre com comen asaditos con él. Es emborracha y cuando se emborracha, yo como que me hago la que, la que estoy dormida. Es una tortura que yo viví durante 13 años. Lamento mucho que mi familia tenga que ver esto. Está todo, todo comprobado porque todos estos días las personas del hogar, donde no estuve, yo les ya... quiero agradecer profundamente que yo entre, caí en lo que me estaba pasando. O sea, yo naturalicé hasta el mío. Hasta me, como que me cuesta hablar. Sí. Yo naturalicé todo lo que, todos los abusos, violencias. Uh -huh. Yo encontraba personas, o sea, yo me sentaba a hacer pis y había un hacha. Y su argumento era siempre por centraba si un chorro. Había armas por todos lados, armas que. Esas armas que sal, que salieron eh, a la luz sí. no son las armas que yo declaré. Las armas esas las escondió y eso se, se tiene que, que investigar. No soy claro. la primera víctima. Hay otra víctima de la que no puedo nombrar sin que ella me autorice, pero hay otras víctimas de él. O sea, hijo no de... Puede, su hijo no lo puede ni ver. Verónica, qué? hay que decir que ella, las pericias que se han hecho ahí en Mendoza, dan que está con una personalidad en estado grave. ¿no? Lo han dicho los especialistas ahí en Mendoza. Sí. Y lo que ella se refiere a lo de Córdoba, tuvo que intervenir el hotel. El hotel sí. con su servicio de limpieza y Obvio que una tuvo que el hotel. de seguridad. Y cuando ella hace la primera denuncia en Córdoba, inmediatamente, por lo, por lo dicho de ella, le dieron el botón antipánico. Usted sabe que esto siempre por ahí tarda. Sí, sí, ¿no? sí, sí inmediatamente automático. Fue automático. Fue automático. Y ella se anima aprovechando que él se había ido un día antes, ¿no? Pero él fue a raíz de que fue una sugerencia también de la gente del hotel que se separaran de habitación, que él se fuera de la habitación donde estaba ella, porque cuando va al servicio de limpieza la encuentra totalmente dada vuelta a la habitación, mm. que había pasado algo ahí adentro. Claro. Y Vero, usted ha entendido que vos llegaste ahora y, y él había puesto otra cerradura más en, en su casa. en tu en Eso eso existió siempre. Era para que yo, que, que, que no me escapara. Por ejemplo, cuando, cuando me hacía alguna... Cuando me golpeaba, cuando me apuntaba con algún un arma, cuando me se ponía loco, venía borracho, él cerraba esa puerta, o sea, se iba y cerraba esa puerta para que yo, para que no me escape por miedo de que hable. Y yo, uh. eso, esto este último que pasó en el hotel, que yo ya me cansé, y te digo, te cuento por qué, porque ¿Por ya qué? no me quiero callar, nada. Mm. Él empezó a... Obviamente que cuando estás con una persona durante tres años, te, te una, uno mm. empieza a contar intimidades. Yo le, le contaba cosas tristes que me había pasado en la vida. Yo le conté de dos seres queridos que habían sido abusados, bueno, abusadas porque son mujeres. Yo le había dicho el nombre de esa persona. Entonces él me venía diciendo cosas por mensajes para que yo reaccionara, porque él es una persona súper violenta. Y entonces yo le mando como un GIF, o no sé cómo se llama, de una persona que estaba como haciendo un brindis, y me sí. dice, ah, ah, esa es tu, tu, tu, tu mamá, me dice. Bueno, no le dije nada, contesté con otro GIF, con un chico que va caminando, y dice, ah, ese es Pedro. Pedro es una persona que abusó de unos seres Queridos míos, y ahí me volví loca, o sea, ay, empecé a llorar y me dijo, callate hija de puta, porque acá te, te matás, acá acá te morís, yo te voy a matar. Y yo le dije, voy a salir a hablar, voy a salir a hablar. Dice, de acá salís muerta, me dice, total, dice, yo tengo jueces que, que en dos días, viste con lo que pasó, estuvo dos días en la cárcel y ya está libre y se ríe y se hace que saluda a la gente. Es una persona perversa. A mí no me importa que me crean o no. Sí. Yo ya estoy destruida, yo ya perdí mi vida. me sí. dice, no vas a volver a cantar nunca más en ningún sí. lugar. Eh, ustedes no pueden ver, si pero si lo saben. Yo eh... nunca pude cantar en otro espectáculo porque sí. él no me dejaba. Pero, de eh... hecho, hay una persona... Sí. Es, esto quiero lo que lo quiero decir porque es re importante sí. Yo perdí el control total de mi vida. Yo no podía hacer nada... Hizo un consentimiento, no me daba dinero, me daba lo, o sea, lo que él quería, me dejaba encerrada, me maltrataba, me hacía tener relaciones con otras mujeres, estuve abusada por él, eh, me siento sucia, me siento de una persona que ya no valgo nada, y claro. me hizo sentir mucho miedo. Sí, Otra cosa, que él decía siempre... Por, ¿Puedo decir algo más? Sí, por favor, sí, te escucho. Él me decía a mí, porque siempre quiere quedar como el prolijo, como el, que, el humilde, el que no quiere molestar, hay una persona que es un, un, un conductor súper famoso que él me hacía que yo le mandara mensajitos a él pidiéndole videitos para su cumpleaños, que le mandara videos de él, eh, como para que, porque si no, él, él iba a quedar como un y Entonces me mandaba a mí que yo se las, mandaba, que yo se las mandara a él. Mm que no puedo nombrar a este productor, pero ustedes saben a, este, a este conductor, conductor? Pero ustedes ya se deben imaginar quién es. Sí, pero yo la verdad que a mí cuando Pablo Nayus trajo la noticia y, y me contaba de cuando él te vio que quedó impactado con tu aspecto físico porque tenía una imagen de vos y le sorprendió mucho esto, cómo te había encontrado, ¿no? Y digo, y ahora por lo que estás contando tiene que ver con esto, con estos 13 años que te tocó atravesar según lo que estás diciendo de diferentes tipos de violencias, ¿no? Donde destruyó tu autoestima por completo. Porque lo que estamos viendo, estamos escuchando en este momento es una mujer dañada, es una mujer extremadamente herida. Yo siento que no tengo nada que perder, por eso hablo. También eh, me animé a hablar porque tengo el apoyo de mi familia, el apoyo de la gente de, del refugio en donde estuve, que me animé a hablar. Personas que van a, que van a dar testimonio de esto, de que es real. Eh, a mí no me importa nada, o sea, yo ya mi vida está perdida, porque esta persona dice que sí o sí que me va a matar, él se hace el bueno, hacía cosas macabras, todos mis cumpleaños me los arruinaba, se tomaba una botella de whisky, este último cumpleaños yo eh, quise irme con una amiga y me sacano entras, bueno, miles de cosas que ya imagínate en 13 años, sí, adversidades, eh, Pero... eso es que me hacía hacer. Sí. Yo, yo soy una persona que rescato animales y con una amiga que se llama Sabrina juntamos ropa para los niños todos. Y él sacaba fotos y, y subía a su Facebook como que lo había hecho él. Y después en las giras encontraba un perrito y me hacía que lo filmara y también subía al Facebook sí. para que la gente le dijera: Ay, qué bueno que sos, Oscar. Pero eh, lamentablemente se soy, nos terminó el nos Yo, terminó el yo programa. quiero decir esto, o sea, Sí. Sí, quiero decir esto, pero si yo estoy muerta, quiero que sepa que no fue porque me suicidé eso quiero que lo no, eso por que favor, quiero que llegue, no. claro no, por favor. ahora estás eh, por suerte estás en, en buenas manos están, te están atendiendo yo te quiero agradecer el eh, que hayas abierto el corazón con intrusos esto seguramente va a ayudar a muchas mujeres que están atravesando situaciones como la tuya de sí, diferentes tipos que de violencia las mujeres que hablen, que no se quieren calladas te pido porque estos monstruos que se, que, se, que hacen ese disfraz de que son buenas personas sí. este monstruo me arruinó la vida